Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en este, en este encuentro del Grupo de Trabajo de Claxo. Yo soy Graciela Nathanson, estoy en Brasil, estoy coordinando el Grupo de Investigación de Género, Tecnologías Digitales y Culturas y voy a presentar brevemente eh, un proyecto que acabamos de iniciar en este mes justamente, eh, entonces voy a presentar algunas premisas porque no tenemos aún resultados. Es un proyecto de investigación bastante corto que está apoyado por una organización internacional llamada Derechos Digitales a través de su fondo de respuesta eh, rápida. Eh, el proyecto se llama COVID-19, violencia digital de género en Brasil durante la pandemia Lo estamos realizando con mi grupo de investigación Más una colectiva tecnofeminista llamada Periféricas, de aquí de Salvador con, Bueno, Como se imaginan, con la llegada de la pandemia de COVID-19 La reclusión doméstica para contener el contagio eh, además de aumentar el tráfico en internet también aumentaron las violencias contra las mujeres en casa y también en los espacios online eh, en Brasil no hay muchos datos sobre este fenómeno la única organización es Safernet. Ciphernet es la única que sistematiza algunos datos eh, a escala nacional pero no enfocan apenas en género ni siquiera eh, eh, realizan digamos este, de, eh, detalladamente los ataques los, lo, los categorizan ni por orientación sexual, ni por raza, ni por territorio, ni por edad Apenas por género ni, eh, por género Entonces la verdad que eh, los datos de Safernet utilizan una única categoría de análisis Que es violencia o discriminación contra mujeres en plataformas corporativas Realizan un balance anual bueno, a excepción de este año atípico, que en abril realizaron el primer balance, en abril de 2020. Pero ellos vienen haciendo eso anualmente. Eh, es, es interesante destacar que antes de la pandemia, en 2019, el SAFERNET registró, solamente en, do, en, en 2019, eh, registró 16.717 denuncias de esa índole. Eso, eso significó un aumento de 1.640% en relación al año 2018. Imagínense que la, la subnotificación es espantosa, ¿no? Pues Safernet no es una entidad muy conocida fuera del activismo digital, no tiene ningún apoyo oficial, entonces los datos reales de los ataques deben ser eh, muchísimo, muchísimo mayor. Eh, es interesante destacar que eh, de, de, de esta investigación de Safernet, eh, las categorías de, de violencia fueron, por ejemplo, divulgación no consentida de imágenes íntimas, la mayoría de las denuncias, eh, con 670 casos, el ciberbullying con 400 y tantos casos, eh, la, la, la, los fraudes y las tentativas de, de estafas vía internet, los, eh, la, la divulgación no consentida de datos personales, con, eh, contenidos violentos. Este, y ellos destacan que la cantidad de casos atendidos eh, a respecto de la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento y los casos de sextorsión, o sea, de extorsión en troca de sexo virtual, creció un 132% apenas en un año. Fuera de estos datos, no hay, no hay este, información fundamentada. Eh... Quien vive en las capitales tiene un acceso diferencial a internet y a las redes de apoyo, entonces las cuestiones de raza, clase, género, orientación sexual, territorio y edad inciden muchísimo en la capacidad de defensa, de, defensa, de denuncia. Pero también, justamente, esos marcadores sociales también determinan el acceso, el uso y las diferentes apropiaciones. Entonces, las mujeres más pobres que solo tienen acceso a través del celular, este, apenas tienen acceso como usuarias, la mayoría de estas mujeres pobres son negras e indígenas y suelen ser las más atacadas. Lo mismo sucede con las mujeres trans, con las, mujeres, con las personas no binarias. Este, y bueno, vale decir que estamos en un año electoral, ahora en noviembre de, el próximo mes va a haber elecciones municipales solamente de intendentes y, y cargos este, representativos este, en, la, en, las, en, la, en los municipios y seguramente la violencia política que ya comenzó se va a sentir muchísimo más. El objetivo general de este, de este trabajo entonces es obtener un diagnóstico bastante realista sobre las situaciones de violencia contra las mujeres utilizando... Medios digitales, obviamente vamos a mapear la legislación nacional sobre el tema Queremos este, mapear con detalle el tipo de agresión Para tipificarla, ver si hay algo nuevo en el panorama Que muchas feministas ya lo vienen haciendo Queremos ver realmente si hay sesgos de, de, si hay sesgos de, edad, de edad, de raza, de, de localización O de orientación sexual en las agresiones eh, queremos también conocer las estrategias y los recursos con, de, desarrollados por las mujeres frente a estas agresiones, entender cuánto saben, qué saben qué, y, y qué tipo de defensas y protecciones pueden ser activadas. Y obviamente todo esto para elaborar una. Con, para conceptualizar me, mejor las violencias digitales eh, a partir de una perspectiva interseccional. Esto es importante porque cada vez que juntamos datos corremos el riesgo siempre de quedarnos con datos muy sesgados provenientes de mujeres que viven en las capitales, que ya tienen acceso garantizado, tienen más o menos redes de apoyo y ellas son las que más comunican las violencias digitales. Entonces, eh, nuestro desafío en esta investigación es llegar a comunidades rurales y a comunidades indígenas que son muy numerosas en este país inmenso continental como es Brasil, llegar de alguna manera para ella, a ellas, en situación de pandemia como estamos. O sea, nuestros recursos son de investigación son eh, eh, totalmente digitalizados, no podemos hacer nada que, no se, que, que sea presencial. Eh, en, de un punto de vista teórico, nos, nos apropiamos de algunos conceptos de Rita Segato, cuando ella define la violencia de género, como una exhibición de, de, de, de, de arbitrio, de un espectáculo de soberanía territorial, una manifestación de, de, de dueñidad, dice, dice ese gato, dueñidad sobre un territorio que es el cuerpo de las mujeres. Y la violencia masculinista se inscribe en el, corpo, en el cuerpo de las mujeres, eh, como si fuera una especie de vitrina, un cartel público para comunicar al resto eh, la capacidad viril de, de hacer sufrir y de controlar. Segato dice que las estructuras elementales de la violencia, como ella las la denomina, funcionan en dos formas interconectadas que nos parece muy interesante. Una forma es la vertical, que opera a través de los vínculos de, de jerarquía y estatus, como son, por ejemplo, las relaciones de, de género, pero no, no solamente, y otra horizontal, mediante relaciones de alianza o de competición, ¿eh? y ambas relaciones horizontales y verticales este, forman un esquema único que, aunque es inestable, precisa ser reafirmado todo el tiempo. Esta, este, este primer eje de análisis vertical puede ser caracterizado por las, por las relaciones de dominación, este, de, pero también relaciones de clase y de raza. En cuanto al segundo eje horizontal, por relaciones de contrato entre semejantes, este, por ejemplo, entre hombres cuya masculinidad es hegemónica, entonces los ataques en ambientes digitales pueden ser, podrían ser leídos como enunciados eh, que performan tanto para las víctimas en el, en el eje vertical pero más todavía para los coenunciadores presentes en el, en el cuadro interlocutorio de la víctima, lo que ella llama de eje horizontal. Lo que eh, eh, en las plataformas digitales, como esa arena pública donde, ellos se manifiest donde eso se manifiesta, evidentemente va a garantir amplísima eh, resonancia. Claro que hay, hay violencias que usan las tecnologías para control solamente en la esfera íntima, ¿no? como el acceso a las comunicaciones privadas o el control vía GPS, etc. Pero lo que más estamos viendo es el uso de redes digitales para exponer, para someter, para juzgar públicamente a las mujeres, para extorsionarlas. En este sentido, Segato compara la, viol la violencia masculinista con una especie de mafia, una violencia mafiosa en el sentido de que opera como una como un lenguaje y en el marco de una, cofra, una cofraría, cofradía. Perdón, cofradía. Eh, la, la estructura de la, de la masculinidad dominante sería análoga al pacto corporativo de la mafia, cuyas reglas marcan la, la, la, una apropiación diferencial de prestigio y de poder. Los pactos mafiosos exigen fidelidad eh, y ser varón blanco es una jerarquía que precisa ser renovada, testada y aprobada por sus pares. Entonces el, el feminicidio, la violación, las violencias de género podía, pueden ser interpretadas como un intercambio de mensajes al interior de esa cofradía. Eh, es interesante, me parece importante, que ese gato toma distancia de explicaciones que, vienen, que, que, re, que se relacionan con el placer, o que relacionan las violencias, mejor dicho, con el placer, o con el deseo, o con la sexualidad. Y ella dice que si hay algún tipo de inversión libidinal, está colocada justamente en el pacto corporativo masculino, blanco, mafioso, y no en el cuerpo de la víctima expiatoria. O sea, la violencia... Sería un enunciado, un mandato, una condición necesaria para la reproducción de las, de las relaciones de género en cuanto a una estructura de poder colonial y patriarcal. Obviamente, además de un crimen a la integridad física o psicológica o moral de la víctima, la crueldad del acto coloca fundamentalmente a la, a la víctima en un escenario de, de la moral social. Entonces... Eh, eh, la, las violencias no estarían solamente dirigidas a las mujeres sino que forman parte de esa interlocución horizontal al interior de la estructura de la cofradía de la cofradía no de la estructura eh, de la mafia patriarcal por eso es súper importante analizar el intenso proceso de comunicación de esos actos violentos que se dan eh, eh, fundamentalmente en las redes sociales como el escenario privilegiado. Entonces, básicamente esto es lo que estamos comenzando a investigar y espero en otra oportunidad poder traer resultados de lo que, de lo que estamos iniciando ahora. Muchas gracias.